Profesor Interactivo Presenta Breve historia del fútbol en Chile Primera parte Se dice que los inicios del fútbol Se remontan a la Edad Media Aunque también se conoce el Tlachtli Jugado en Mesoamérica hace más de 3.000 años en el cual los ganadores, obtenían el honor, de ser sacrificados. El mob fútbol, que era una práctica común del medioevo, en la cual decenas de personas, se peleaban un balón. Resultado de estos eventos, era la gran cantidad de lesionados, e incluso muertos. O el calcio florentino, mezcla de box, lucha libre, rugby y fútbol, En el cual, había que tener la pelota, a como fuera lugar Para entenderlo mejor, es como lo que pasa en las graderías de los estadios, entre las barras bravas Lo más parecido al fútbol, era practicado siglos atrás, en las islas británicas En 1863, se oficializa en Inglaterra este deporte, tal cual como se le conoce ahora en 1904 se funda en París, la FIFA, a la cual están afiliados 209 países. Organismo que goza en la actualidad, de gran prestigio. En Chile por su parte, a fines del siglo XIX, en el puerto de Valparaíso, los tripulantes de barcos británicos y residentes ingleses, jugaban sus primeros partidos, en potreros y en colegios de la colonia residente. Se forman así, el Mackay and Superland Fútbol Club, el Valparaíso Fútbol Club, el Badminton Football Club y el National Football Club. Estos gringos, no querían nada con los porteños, así que no les daban pelota. A pesar de todo, en 1892 se funda Santiago Wanders, más conocido como Wander, formado solo por chilenos. Equipo que hasta la fecha, juega en primera división. En 1895, se creó la Football Association of Chile, conformada por los equipos Valparaíso, Mackay, Ann Sutherland, Chilean, Rangers, National, Athletic y Wanderers. Afiliándose a la Federación Inglesa Fútbol Association. Seguramente de aquí, viene eso de que somos los ingleses de América. Pero ahora somos Jaguares aunque otros dicen que somos los guiñas en 1903 representantes de 14 clubes de la capital fundaron la asociación de fútbol de santiago y el primer campeonato jugado fue la copa Supercasó, que fue ganada por atlético unión recién en 1904 el club deportivo magallanes fue aceptado como miembro de la afs a pesar de ser fundado en 1897 este equipo no vino desde magallanes vino de Maitú. en 1910 con motivo de las fiestas del centenario argentino se conformó la primera selección nacional que debutó oficialmente el 27 de mayo ante el combinado de uruguay posteriormente chile se afilia a la fifa en 1913 en 1916, Ramón Unzaga, jugador del Club Estrella del Mar de Talcahuano, anota la primera chilenita, por la selección nacional. Ahora, si los argentinos hubieran sabido que Unzaga, era vasco nacionalizado, la hubieran bautizado, Vasconcita. Lo de Ita, es porque los chilenos antiguamente hablábamos en diminutivo, ahora lo reemplazamos por, on. Ese mismo año, en 1916, Chile participa en el primer campeonato sudamericano celebrado en Buenos Aires, donde Chile obtuvo el cuarto lugar, entre cuatro equipos. La posibilidad de profesionalizar el fútbol, generó muchos conflictos gremiales entre jugadores y dirigentes, en particular en el club Magallanes. Algunos jugadores, liderados por David Arellano, deciden automarginarse del equipo, así que fueron, por unos pipeños, a quitarse las penas, en el bar Quitapenas. Corría el año 1925. Así entre copas, se funda el club Colo-Colo, que pudo haberse llegado a llamar, Club Pipeño o Club Quitapenas. En la actualidad, posee 30 campeonatos nacionales, ganados. En 1926, la selección chilena, emprende su primera gira por Europa. Al igual que Colo Colo, que enfrentará a varios equipos españoles. David Arellano, moriría en Europa, el año 1927, después de ser lesionado gravemente, en un partido amistoso, entre Colo Colo y la Real Unión Deportiva de Valladolid. Al igual que Franco con el Real Madrid, Pinochet intervino al club Colo Colo para su beneficio. Bajo el alero de la Universidad de Chile, nace el año 1927, el club que lleva su nombre. Formado de la fusión de internado FC, Atlético Universitario y Club Náutico Universitario. En 1938, Universidad de Chile, ingresa a la primera división, alcanzando su primera estrella en 1940, al derrotar a Santiago Nacional Juventus. En 1980 después que la dicta, y bien dura, interviniera y desfinanciara la universidad, se desprende de la casa de estudio para terminar casi en la quiebra. Actualmente cuenta con 17 copas, y ningún estadio. Se le conoció entre 1959, y 1969 como, Ballet Azul. En 1929, se inaugura el Estadio Sausalito, en Viña del Mar. En 1930, Chile participa en el primer Campeonato Mundial de Fútbol, efectuado en Uruguay, alcanzando el quinto puesto, entre 13 selecciones. En 1933, se forma la Asociación de Fútbol Profesional, actual regente de este deporte. En 1937, nace el equipo de la Universidad Católica. Aunque no lo crean, también ha ganado el Campeonato Nacional en 10 oportunidades. La Católica, la U y Colo, Colo, son los protagonistas de los clásicos más esperados como esperado era el tradicional clásico universitario nocturno entre la U y la UC que mezclaba el teatro y el fútbol evento que se suspende en 1973 y se termina definitivamente cuando el equipo de la U deja ya de pertenecer a la Universidad de Chile el año 1938 se inaugura el Estadio Nacional recién en 1950 Chile vuelve a participar en el mundial jugado en Brasil siendo descalificados en primera ronda, cayendo ante España e Inglaterra, goleando, 5 a 2 a Estados Unidos. Esta selección, fue capitaneada por Sergio Livingston. En el segundo tiempo, es decir, en el próximo capítulo, hablaremos del Mundial de Fútbol, celebrado en Chile en 1962. Te invitamos a suscribirte al canal del Profesor Interactivo.